Por lo general, todas las personas o por lo menos la mayoría cuando terminan una relación amorosa necesitan un tiempo prudencial para superar a su expareja mediante el duelo. Y claro que está perfectamente bien, pero seamos honestos. Lo que más lastima al terminar una relación amorosa definitivamente no es el amor, es el ego, es el orgullo, es la arrogancia. Eso es lo que más lastima. ¿Duelen los proyectos que tenían juntos que no se hicieron realidad? Los sueños rotos, duelen los planes sin terminar, duele la ilusión de lo que pudo ser, pero no fue. Duele porque creíste y una pequeña parte de ti sigue creyendo en el juntos y felices para siempre. Duelen las falsas expectativas y esas acciones frustradas sí que necesitan un duelo. Pero el amor, el amor no requiere de duelo. El amor requiere de coraje, el amor requiere de valentía Amar es volver a elegir a esa persona día tras día Amar es ayudarle a levantarse cada vez que fracasa Amar es entender que hasta la más larga espera siempre tiene su recompensa Amar es ser paciente Amar es volver a confiar Y sobre todo amar es saber perdonar Y esas acciones no requieren absolutamente nada del otro porque amor, amor es lo que tú entregas, así que no, no tienes por qué dejar de amar cuando alguien se marchó de tu vida No tienes por qué dejar de amar porque alguien te dejó, porque alguien se fue, porque alguien murió, porque alguien falleció Ni mucho menos tienes por qué dejar de amar a alguien solo porque se fue a vivir a otra parte del mundo Hay muchísimas personas que aseguran que el amor duele, el amor no duele, no es así lo que realmente duele tras una ruptura amorosa no es el amor. El amor que le tuviste a tu expareja, lo que realmente duele es la codependencia que sientes hacia él o ella. En resumen, a mayor codependencia, mayor dolor. Así que no, no te confundas. El amor no duele, lo que duele es la mentira, la infidelidad, el engaño, la traición, la indiferencia, el desinterés. Duele que la otra persona no quiera cambiar. Duele la falta de confianza, la falta de empatía, la falta de comunicación, el individualismo, el egoísmo. Duele todo eso a lo que te acostumbró tu pareja y tú generaste dependencia. Pero amar, amar es sencillo. Mira, si al final de todo esto tu corazón decide seguir amando a esa persona... Tú no tienes por qué perder tu tiempo pensando que si no es feliz contigo, no merece ser feliz con absolutamente nadie más. No tienes por qué creer que su nueva pareja es su enemiga o es tu enemigo. No tienes por qué hablar mal de tu expareja. Lo que tú haces en esos momentos es enfocar todas tus energías y tu tiempo en ti, en recuperar todo eso que perdiste, en recuperar el tiempo perdido. Y empiezas a hacer cosas productivas, empiezas a amarte a ti mismo. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.